Gracias a Rosma Morales Fontalvo, mi gran maestra, la mujer que me enseñó a amar la docencia, la mujer que me enseñó a creer en mí misma y a creer en las capacidades de mis estudiantes. Gracias maestra.